Si un Dios se hubiese hecho hombre por mí, le amaría excluyendo a todos los demás. Habría entre él y yo algo así como un lazo de sangre. Y no tendría vida suficiente para demostrarle mi agradecimiento. Pero, que Dios, Dios sería, sería lo suficientemente, loco suficientemente loco para, para eso? eso?